están súper bien. bien bueno eh, dónde estamos hoy ¿Sí? <risas> eh, ¿cómo, se, cómo se llama tu barrio no Asperlu no Estamos en la casa de eh, una familia que le recibía a Blas como parte de su familia. Hoy en día también me recibieron a mí muy bien, así que son grandes amigos y nos sentimos parte de su familia. Que Es muy importante cuando uno vive en un país tan lejos del suyo y cuando extraña mucho a la familia, acá tenemos esa contención. Bien Y Blas, ¿para ti qué significa Dole y su familia acá? Y así mismo como ella dice, eh, una familia que que es muy importante para nosotros eh, porque desde el primer día que llegué acá como ya he dicho antes ellos me recibieron me ayudan todo lo que yo necesito entonces es una familia muy importante para mí acá. ¿Cómo que sacar esa parte de hijo? más Quiero que se le venda porque es muy buena hinchada. Diana, ¿cuánto tiempo o sea, estás en, en Dinamarca? Como ¿Cuántas veces en el año estás todo el tiempo acá o cómo es? Bueno, la verdad que estamos de novios hace un año y en este periodo estoy más tiempo en Dinamarca que en Paraguay. Voy y vengo, voy y vengo hasta poder establecernos ya juntos. ¿Qué significa para ti que, que Dayana está acá en Dinamarca? Y me ayuda mucho también a mí en no sentir no sentirme solo. Eh, ella me ayuda y me acompaña en todo momento, porque mi familia no puede porque tiene allá también su, sus cosas. Mi papá tiene sus negocios, entonces, eh, mis padres no, no puede dejar ese negocio. Entonces, ella es la que me acompaña en todo y es una persona muy importante también en mi vida hoy en día. Entonces, es, como, es diferente ahora para ti, como que ya tiene como su propia familia acá, en comparación de antes, que era más, pues, solo. Sí, antes me manejaba más solo, porque, bueno, eh, como ya te he dicho antes, que mis padres no, no pueden estar todo el tiempo acá conmigo. Entonces, estaba solo porque también estaba soltero, ¿no? Entonces, ahora que ya tengo compromiso con ella, eh, bueno, eh, yo le agradezco a ella también por... por por estar conmigo siempre acá. Ella también dejó muchas cosas allá en Paraguay por, por estar conmigo. Bien, y Dayana, ¿qué piensas de Dinamarca? wow Dinamarca es un sueño. Es un país hermoso. Lo que yo sabía de Dinamarca es que escuché en las noticias que salió como el país número uno en calidad de vida. Entonces soñaba con conocer algún día Dinamarca. Y bueno, ese sueño se cumplió. Eh, eh, la gente es, es muy buena, eh, muchos paisajes, de verdad hay una buena calidad de vida acá, eh, seguridad, uno puede salir, disfrutar, cosas que lastimosamente en mi país no se puede hacer porque hay mucha inseguridad, uno puede andar acá tranquilamente y hay una combinación perfecta entre tecnología y naturaleza, amo Dinamarca. No. Blas. ¿Y cuál es tu, tu impresión de, pues, de Bromby y el, el club y pues, el fútbol acá? La verdad, la primera vez que fui a la cancha, eh, Blas estaba lesionado, fuimos juntos. Y se rió él porque a mí se me llenaron los ojos de lágrimas. Me emocioné mucho. Eh, ver ese estadio tan lindo, la hinchada, eh, tan apasionada por su club, eh, fue muy emocionante para mí. Conta que nunca te fuiste al estadio. Nunca antes me había ido a un estadio de fútbol. No. no me, ¿La, no la me primera gu... vez? ¿En Paraguay? Tampoco. Nunca. No me gustaba el fútbol. No veía fútbol. No sabía nada de fútbol. Ahora aprendí. De a poco. ¿No? A poco, <risa> sigue aprendiendo. Sí. Poco a poco. sí. Bueno, Blas, ahora, ¿qué significa Bromby para ti? Y. Bromby ahora significa mucho para mí. Es un club que, que. que hoy en día, la verdad, que amo este club. Por el cariño que me muestra la gente. Quiero decirle a toda la hincha de Bromby que acá se ganó una hincha más. Así que. Eh, este club significa mucho para mí. ¿Y ahora qué piensas de, de Dinamarca? De Dinamarca... y... la verdad que... Eh, lo poco que, que... conozco de Dinamarca... la verdad que es un país... muy tranquilo... que... fue para mí muy... muy fácil... adaptarme acá... por... por la gente también... Eh, en un país que... Que, que me gusta mucho, la verdad, porque anteriormente ya me tocó vivir a Suiza cuatro años. Pero la verdad que acá acá me gusta más. ¿Y por qué? Y yo digo que es eh, por la gente, de cómo me tratan. Entonces yo creo que eso se me hizo todo fácil para poder adaptarme a todo lo que es Dinamarca. Y Diana, ¿cómo ha sido recibido...? en Dinamarca y pues, también en en, Brampton, en el club. Wow, la verdad que en un principio yo me ponía muy feliz de ver que a Blas le pedían fotos, eh, autógrafos y no puedo creer que ahora la gente en el estadio también se acercan a mí, me conocen como la novia de Blas, eh, nos sacamos ya fotos, así que estoy muy contenta de que me reciban con tanto cariño también.